Hola, estoy grabando esta hueá con el celular porque es lo que tengo a mano ahora. Me acabo de enterar de que hoy día abrieron las solicitudes para pedir audiencia, para el cambio de nombre, sexo registral. Estoy nervioso. Justo hoy ya tengo, hice planes. Nunca salgo, pero justo hoy ya hice planes, así que voy a tener que ir mañana. Hace rato tenía planeado documentar todo el proceso, pero no pensé que iba a empezar antes, así que me pillo desprevenido. <risa> Nada, pues espero que me vaya bien y eso. Les voy a comentar cómo avanza el tema. A las 10 de la mañana. Ya. Sabes que se llega una alta cierto y después se pasa a la Sí, Para hacerme. Desde el 2015. Y yo llego un año y medio en hormonas, por si acaso de mayo de 2016, hoy es 16 de enero, 16 de enero, son un en cuarto para las 10, tengo la audiencia a las 10 de la mañana, y con, con mi papá, con mi mamá, que van a ser mis testigos, y eso, Bueno, well, ya no sé cuántas veces he tratado de grabar esta weá. Estoy enojado. Filo. Ahora sí les puedo contar cómo me fue. Como ven, no estoy llorando de felicidad ni saltando de alegría porque técnicamente esto aún es un cambio no tangible. Hoy día lo que hicimos fue realizar la solicitud del cambio de nombre y sexo registral, pero esto tiene que llegar a Santiago y desde Santiago hay un plazo máximo de 45 días para que esto esté dentro del sistema y yo tenga mi carnet nuevo. Les cuento acerca de la audiencia, que es probablemente la parte que a todo el mundo le causa más curiosidad. Me atrevo a decir que la audiencia no es ni una wea. Estuvimos unos 20 minutos, máximo media hora adentro, y todo el rato fue leer y firmar documentos. Me habían comentado por ahí, me contó un pajarito, que a mis testigos les podían hacer algunas preguntas con respecto a mi transición social. Como hace cuánto me conocen con este nombre, hace cuánto saben que soy trans. Y la verdad yo no sé si fue por la señora que nos atendió, o porque la wea en verdad nunca fue, pero nos encontramos con la grata sorpresa de que no nos preguntaron nada. El documento que firmamos es básicamente una explicación de lo que implica el cambio de sexo y nombre registral. Al final del documento hay tres opciones para realizar dicho cambio. La primera era hacer el cambio de nombre sexo registral, la segunda era hacer el cambio del sexo registral y mantener el nombre, y la tercera, de la que no estoy completamente seguro, eh, si no me equivoco, era hacer el cambio de nombre con un previo cambio de sexo registral, lo cual igual entraría dentro de la ley de identidad de género. Honestamente creo que pudimos haber salido antes de la oficina, pero yo estaba tan nervioso que no estaba funcionando correctamente me costaba todo el doble además de que tuvimos un pequeño contratiempo porque mi segundo nombre tiene cremillas y el sistema no estaba aceptando las cremillas así que la señora que nos atendió tuvo que hacer un par de llamadas que solucionó el tiro nos dijo que el registro civil se iba a encargar de eso y que no nos preocupáramos así que todo bien todo perfecto la espera más larga vino después de la audiencia porque tuvimos que salir y sacar número para solicitar una cédula nueva esa espera fue de unos 40 minutos que sigue siendo poco para los que son los tiempos de espera en el registro civil la cédula nueva me salió 1800 pesos, y como les comenté, en un plazo de 45 días yo ya debería tenerla en mis manos. No sé qué más les puedo comentar acerca del proceso. En general, es un trámite súper liviano, súper corto. Eso sí, recalcar el profesionalismo y la capacitación de trabajadores que se hizo, porque desde que fui a pedir la hora para la audiencia, que fue incluso antes del 27 de diciembre, la verdad es que ya todos estaban al tanto del proceso, de cómo funcionaba, y todo estaba andando súper rápido. Igual hoy día fue todo súper grato, todos los trabajadores súper respetuosos. Si bien es un tema que tiene que ver mucho con moralidad, también tiene que ver mucho con cultura y con saber tratar con gente trans, y la verdad es que no me encontré con ningún trabajador que, que no supiera. Creo que vamos la dirección correcta con respecto a las legislaciones para la comunidad trans y espero que sigamos así en dirección a la inclusión. Ah, qué mamón, qué mamón. Hola, eh, ya sé que pareciera que no me he cambiado de ropa en todos estos días, pero juro que sí. Hoy día mientras estaba almorzando, metí a la página del registro civil para revisar el estado de mi cédula de identidad y ya está lista para retirarla. El único problema es que no creo que pueda grabar algo, porque ando con la mano mala. Y si de por sí me cuesta funcionar con una sola mano, eh, tener las dos manos ocupadas porque tengo que andar grabando, va a ser súper incómodo. Así que, nada, no, dejo el aviso. Hoy es martes 11, son las 10 de la mañana y recién me voy a registrar sí. que haber salido temprano? Sí. Me levanté a la hora del pico ya no sé si se nota pero estoy horriblemente sopeado el tema es que ya es tarde se me había olvidado grabar esto y si lo grabo después de ducharme me voy a quedar sin luz así que filo se aguantan al fin tengo weon por favor al fin tengo mi carnet en mis manos fue un poco estúpido porque llegué en la mañana saqué el número y esperé una hora entera en vano porque no me había dado cuenta de que para retirar el carnet no tenéis que sacar número y tenéis que ir directo al mesón. Así que no cometan ese error. Soy estúpido. Estoy feliz. No sé si a estar más feliz. Pero como expliqué en la parte anterior, no es un cambio tangible, onda. Es una hueá que, oh, ya, yeah, obviamente está en el plástico, pero una hueá más que nada del sistema. Probablemente porque ahora mismo no estoy viendo los efectos positivos que va a tener este cambio. Obviamente, ay, obviamente voy a poder buscar trabajo más tranquilo. Eh, voy a estar más tranquilo al momento de matricularme en la universidad, cualquier weá Así que sí, me va a ayudar a llevar una vida más segura, un poco más tranquila, un poco más soportable Pero fuera de eso, la verdad es que soy Leo hace años, así que no se siente muy distinto En cuanto al tiempo, me habían dicho que se iba a demorar 45 días, pero mi audiencia fue el 6 de enero Y ayer 10 de febrero, revisé y estaba listo para retirarlo, por lo que se demoró un poquito más de un mes Más rápido de lo que esperaba, así que bacán, estoy feliz no sé qué más decir en realidad, queda poco, supongo que solo me queda cortarme las tetas a esta altura, lo cual es el paso más difícil, porque uno es pobre, pero no importa, hay que ser optimistas. Nos vemos. Ojalá la próxima vez que nos veamos no tenga tetas.